El caos, horror, muerte y miedo que dejaba a su paso el atacante en una escuela de Nashville, Tennessee, se acabó por la rápida acción de los veteranos del Departamento de Policía Metropolitana Rex Engelberg y Michael Collazo. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Los dos oficiales corrieron entre los disparos y su heroico desempeño quedó grabado en las cámaras corporales de sus uniformes. Un oficial de la escuela le indicó a los veteranos dónde se encontraba la tiradora, identificada como esta mujer. Se escuchan gritos, más detonaciones, pero los oficiales no paran, siguen al segundo piso. Está arriba, parece estar arriba, se escucha decir al oficial Engel Mientras sube la escalera, más disparos. Ya en el pasillo del segundo piso, el oficial Engelberg dispara cinco veces a la mujer, quien continúa con su ataque por la ventana. Aunque se cayó al piso, la atacante no se rinde, lo que hace que el oficial Collazo dispare unas cinco veces más. Cuidado, cuidado, dice Collazo, deja de moverte y aparta la mano del rifle, se escucha decir a otro oficial, sospechoso caído, sospechoso caído. Repite por Radio Collazo para informar que la película de terror había llegado a su fin con la neutralización de la joven.